Buenas y feliz 2022, hoy te dejo una rutina para quemar todo lo que has comido, navidades, noche vieja, una rutina que te ayuda mucho también para conseguir más resistencia, fuerza, es muy sencilla, vamos.